Buenos días y bienvenidos a otro nuevo vídeo de la asignatura de técnicas de expresión gráfico plásticas en el día de hoy hablaremos básicamente sobre unas técnicas muy especiales que se diferencian de las que hemos visto hasta ahora en concreto se denominan técnicas húmedas dentro de las técnicas húmedas tenemos que hablar como en casi todas las técnicas que implican un color de dos elementos en este caso el pigmento y el aglutinante. La combinación de ambos será la que determine el nombre de cada una de estas técnicas. En cuanto a los pigmentos, empezaremos por hablar de aquellos pigmentos que podemos encontrar en nuestro entorno cercano y que son productos naturales. El limón, la naranja, O la fresa... ...son algunas de las frutas que nos pueden permitir obtener pigmentos... ...la remolacha... ...la espinaca... ...o el pimiento serían algunas de esas verduras... ...que también nos permitirían obtenerlo... ...también tenemos otras opciones... ...como las tierras... ...el carbón o la propia tinta del calamar. Todas ellas nos permitirían obtener pigmentos naturales. ¿De qué manera? Para poder conseguirlo necesitamos, por un lado, deshidratar estos productos hasta dejarlos completamente secos, sin nada de agua. Para continuación, molerlos de manera que quede un polvo muy fino y uniforme que nos permita utilizarlo como pigmento. A continuación. A pasaremos a hablar de aquellos pigmentos que se obtienen a partir de procesos químicos. Tendríamos los colorantes alimentarios en formato líquido o en formato polvo y tendríamos los denominados pigmentos que se venden a granel en formato polvo. En cualquiera de los dos casos, lo que tendríamos que hacer para conseguirlos sería encontrar una tienda donde nos los vendan y tener el dinero necesario para poder comprarlos. Si pasamos a hablar de los aglutinantes empezamos con los, todas la, aquellas técnicas que tienen como base el agua. Si mezclamos agua con cola blanca de la que utilizamos eh, para la carpintería y distintos elementos de, de este tipo obtendremos una pintura bastante conocida que denominamos acrílico. Sin embargo, si en lugar de utilizar la cola blanca, hacemos una mezcla bastante más líquida, añadiéndole un poco de goma arábiga para que se pegue en el papel, lo que obtendremos será lo que denominamos tinta. En este caso sería tinta al agua. Si a esta mezcla le añadimos un poco de miel, lo hacemos un poquito más espeso y sumando el agua, la goma arábiga, para que se pegue bien en el papel, lo que obtendremos será otra nueva técnica que ya conocemos y que denominamos acuarela. Estas serían todas las técnicas con base de agua. Si pasamos a otro tipo de bases, empezamos por la yema de huevo. Si mezclamos pigmento con yema de huevo, lo que obtenemos es una pintura que se denomina témpera. Sin embargo, si como base utilizamos el alcohol, haciendo una mezcla bastante líquida otra vez, lo que obtendremos será otro tipo de tinta. En este caso hablaríamos de tintas alcohólicas o tintas con base de alcohol. Por último, si para la base de nuestra pintura final utilizamos aceite, lo que obtendremos como todos os habréis dado cuenta y estaréis esperando, es esa pintura tan conocida que llamamos OLI. Pues este sería el resumen de las técnicas húmedas.